Se volvió reggaetón con el electrón Para las instrumentales soy un espectro Cuidado por la vía que ya llegó el animatrón Caudeloso, sigiloso y silencioso como el ratón Vamos a cantar El Pago está preparando la instrumental lista sé con su lápiz la Pero ven conmigo ya sin vía Como los cantantes ya sabía Pero tú conmigo te envolvías ¡Suscríbete